Bienvenidas y bienvenidos a este subprograma Sentencias Justas, reflexiones de las y los juzgadores federales. Soy el juez de distrito Iván Seferín Hernández, integrante del Poder Judicial de la Federación y de la Asociación Nacional de Juzgadoras y Juzgadores Federales. Nuevamente, desde luego, agradecemos la idea creativa de este programa del señor magistrado Froilán Muñoz Alvarado, director nacional de la Asociación Nacional de Juzgadoras y Juzgadores Federales, Jufet, también desde luego de la maestra Mirna eh, García Morón y su eh, brillante equipo de trabajo y también todos sus compañeros por la realización de este programa, por el apoyo invaluable que eh, dan para su propia consecuencia. También el apoyo eh, a la propia Universidad eh, Autónoma del Estado de México por también su colaboración en este mismo programa. Gracias eh, a todos ustedes que están presentes en el auditorio. Les agradezco de verdad de manera importante a las personas que nos siguen en redes sociales y que eventualmente eh, se podrá difundir este programa por ese medio. Eh, el día de hoy nos honra con su presencia la magistrada Taisia Cruz Parcero, integrante del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, esto es de la Ciudad de México. Muchas gracias, magistrada, por aceptar la invitación. Gracias, gracias, presidente. La magistrada, eh, déjenme comentarles, es eh, desde luego una persona que tiene una trayectoria judicial, profesional y académica muy importante. Tiene, eh, primeramente es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, también tiene diferentes cursos, tiene diferentes eh, seminarios, congresos, sobre todo en materia eh, penal de derechos humanos y es una eh, ardua protectora de la igualdad de las personas, sobre todo en equidad de género. Es una persona muy, muy conocida en este medio de protección de derechos fundamentales. Podría yo dar una reseña muy larga, pero prefiero que el staff, a través de precisamente, este, eh, precisamente proyección de la semblanza de la ministrada, eh, podamos ver eh, precisamente el video de su semblanza. Entonces, le pido al staff que proyecte el video respectivo y, por favor, corre video. parcero, es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en Derecho Penal y en Delincuencia Organizada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y cuenta con una especialización judicial por el Instituto de la Judicatura Federal ha participado en diversos cursos y diplomados, entre los que destacan el nuevo Sistema Penal Acusatorio y Oral, Litigación en el Proceso Penal, de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile y los cursos introductorios e intermedios del Instituto de Estudios Judiciales de San Juan, Puerto Rico. Es autora de varios artículos sobre género y justicia penal, proceso penal y juicio de amparo en obras editadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Centro de Estudios Constitucionales, el Instituto de Investigación Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras. Es conferencista nacional e internacional en temas relacionados con derechos humanos. Es integrante del Consejo Editorial de la revista Criminalia, de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Desde 1991, ingresó al Poder Judicial de la Federación, fue actuaria y secretaria proyectista en juzgados y tribunales colegiados. Además, se desempeñó como jueza de distrito de procesos penales federales. Actualmente, se desempeña como magistrada integrante del octavo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito. Bien. Como podemos notar, la magistrada tiene un gran eh, perfil académico, judicial y profesional. De hecho, como lo dijimos hace un momento, ella es muy conocida por eh, privilegiar la protección de los derechos fundamentales y la igualdad de las personas. Y precisamente por esa eh, cuestión eh, es que eh, le agradecemos la invitación que nos las haya aceptado, porque el día de hoy, como lo saben, eh, eventualmente el día 25 de noviembre, eh, y a partir del día de hoy queremos conmemorar precisamente el día de la eliminación contra la violencia eh, eh, de la mujer. Este panorama es bastante importante. El 25 de noviembre de 1960, para dar solamente un contexto de esta situación, eh, las eh, hermanas eh, eh, en su momento que se opusieron al régimen de eh, lo que es eh, República Dominicana, eh, especialmente las hermanas eh, Patria, Minerva y también María Teresa, se opusieron eh, al régimen, era una dictadura especialmente eh, cruel, era muy, muy fuerte. Ellas eran personas eh, muy, muy cultas, personas religiosas, incluso con una educación precisamente de esta, de esta connotación, de, de, de, de, de ser tanto letradas en literatura como también en cuestiones religiosas. Ellas estaban pugnando por el derecho de las mujeres. Sin embargo, el propio dictador, que precisamente fue en República Dominicana, que fue Rafael Leónidas, él se dio cuenta de, de, de ellas, de sus esposas, que eran activistas ideológicas, nada físico, nada violento contra el gobierno. La ideología era luchar contra la igualdad, más bien privilegiar la igualdad y luchar contra la desigualdad de precisamente las personas. Entonces ellas fueron eh, detenidas, estuvieron tres años en prisión, las dejaron en libertad, pero esto fue más de una estrategia del gobierno. Cuando, cuando las dejan en libertad, las detienen de una manera muy violenta, de hecho las torturan durante mucho tiempo, eh, las asesinan, las, las matan a través de golpes, eh, eh, de, fueron po policontundidas ellas y fue algo muy cruel. Entonces el gobierno eh, dominicano en su momento para poder esconder el evento, las metió, metió los cuerpos en un eh, automotor y eh, hizo aparentar que era un accidente eh, automovilístico. El pueblo se dio cuenta de esta situación, y eh, desde luego eh, se, se levantaron contra el propio régimen dictador y entonces lo que sucedió con el tiempo fue que un año después el dictador eh, cayó eh, asesinado por su propio pueblo. Entonces, estas mujeres mártires eh, fueron eh, la referencia para que en su momento la Asamblea General de Naciones Unidas eh, decretara en 1999, el 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia de la Mujer. Eh, y por eso es que eh, el día de hoy estamos conmemorando a estas mujeres mártires, estamos conmemorando desde luego también lo que es eh, el, la fecha misma, eh, eh, la memoria de, de, de ellas, y eh, se va a proyectar en un momento más y la señora magistrada nos va a explicar precisamente lo relativo a un caso en particular. Es una mujer eh, que fue procesada y fue sentenciada por un delito de secuestro a 30 años de prisión por las autoridades locales y eh, la magistrada intervino en el, en el, en el amparo directo. Eh, desde luego sabemos que nuestro público puede ser abogados o no abogados. Para dar al menos un contexto de lo que es el amparo directo, voy solamente a citar que una persona es sentenciada en una primera instancia, en un juicio por un juez de primera instancia. Cuando de, eh, Suponiendo que fuera una sentencia condenatoria, una vez que eh, tiene esta sentencia condenatoria puede apelar la determinación y entonces un tribunal superior va a conocer del de recurso de apelación. En este caso la condenaron a 30 años, la, el Tribunal Superior del Juez eh, confirmó la sentencia de 30 años y entonces la última instancia, que prácticamente es un juicio eh, de amparo, es precisamente el amparo directo, donde ya no la autoridad local eh, conoce del asunto, sino las, las, eh, pro, la, los tribunales federales, las autoridades federales, que es precisamente la magistrada, una integrante del Tribunal Colegiado, que como es un órgano terminal, va a resolver, desde luego, en definitiva, el asunto en concreto. Eh, entonces, para poder explicarlos un poco mejor, de manera, desde luego, más eh, asequible para todos nosotros, vamos a proyectar un video temático del caso en particular y le pido al staff, que preparamos este video, que lo proyecte para estos torre Corre video, por favor. El 17 de abril de 2013, a mediodía en los barrios de La Lagunilla y Tepito de la Ciudad de México, varios sujetos se hicieron pasar por policías y secuestraron a dos personas al interior de un estacionamiento público. Ahí los despojaron de sus pertenencias y llamaron Hello. a sus familiares para pedir dinero con el objetivo de liberarlos y no ponerlos a disposición del Ministerio Público por presunta posesión de drogas. Ante esta situación, los familiares de los secuestrados depositaron $10,800 pesos en una cuenta de Electra a nombre de Leticia N., quien era pareja de uno de los secuestradores. Posteriormente, la pareja fue a la sucursal a cobrar ese dinero. Por estos hechos, Leticia N. fue sentenciada a 30 años de prisión por el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro express, y el delito de extorsión. A pesar de que Leticia apeló la determinación, la sala correspondiente confirmó la sentencia y fue enviada a la cárcel. Derivado de esta sentencia, Leticia N. promovió un juicio de amparo directo del cual conoció el octavo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito y cuya ponente fue la magistrada Taísia Cruz Parcero, quien consideró que hubo fuertes violaciones a los derechos fundamentales de la sentenciada. Bajo los siguientes argumentos. Leticia no conocía el origen ilícito del dinero. La sentenciada sufría violencia por parte de su pareja, la golpeaba, la sometía física y psicológicamente. Asimismo, la obligaba a recibir dinero en su cuenta y no le daba derecho a preguntar de dónde provenían los recursos. Incluso, en varias ocasiones, la engañó diciéndole que el dinero era producto de una tanda. Leticia era amenazada con golpes y armas por su pareja, pues una vez intentó herirla con un cuchillo y ahorcarla. Asimismo, le quemaba la ropa y le decía que su hijo y sus padres sufrirían las consecuencias de no hacerle caso. Antes del secuestro y en dos ocasiones, Leticia denunció penalmente a su pareja por violencia familiar. Casi diario era golpeada brutalmente y él la amenazaba con quitarle a su hijo. Ante este hecho, los médicos certificaron sus lesiones. Un mes después del secuestro, ella abandonó su casa junto con su hijo por la violencia a la que era sometida. En este sentido, el octavo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito resolvió por unanimidad amparar a Leticia bajo las siguientes consideraciones. Se revictimizó a Leticia al no advertir que era sometida, dominada y golpeada por su pareja. Estos hechos debieron apreciarse y juzgar el asunto bajo una perspectiva de género. 2. Las autoridades violaron la presunción de inocencia, pues infirieron que ella conocía el origen del dinero, solo porque el dinero fue depositado en su cuenta. 3. Las autoridades ministeriales tampoco hicieron caso de las denuncias de Leticia por violencia familiar. En este sentido, no se acreditaba que ella hubiera actuado con dolo. En consecuencia, el Tribunal de Amparo ordenó su inmediata libertad. Ante este panorama y dada la relevancia del tema, la magistrada Taísia Cruz Parcero nos explicará las consideraciones de su resolución. Pues como podemos ver, es un caso realmente interesante de protección de derechos fundamentales de, de la mujer. Este programa, como lo sabemos, está diseñado para que los juzgadores nos quitemos la toga, nos pongamos la camisa de la sociedad y expliquemos las consideraciones de, de la resolución. No hay nada más importante que conocer quién emitió la resolución para saber cuáles fueron sus, eh, decisi su decisión en sí y las consideraciones para... Abordar ese Entonces, magistrada, te pido por favor si nos puedes narrar este contexto de lo que es tu caso en concreto. Bien, muchas gracias, pues Iván, Me agradezco mucho la invitación a este programa, Me agradezco mucho a Juffer y desde luego a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y por lo que entiendo también a la Universidad Autónoma del Estado, del Estado de México, es un gusto estar con ustedes. Y bien, eh, como, como se advierte aquí de la, de la, del resumen que se hizo en el video, pues en realidad aquí efectivamente eh, resolvimos en el tribunal de mi inscripción en, en el que tres magistradas, eh, integrantes de, de, del octavo tribunal colegiado, concedimos el amparo a Leticia N. Eh, y básicamente se trataba de una mujer eh, joven de 21 años, sentenciada a 30 años de prisión, por esos hechos que fueron ya, eh, que fueron ya explicados de, de, de manera breve. Eh, el secuestro, desde luego, este, esta modalidad de secuestro express que es un tipo de secuestro que, es un tipo de secuestro que se comete eh, con la finalidad de, ya sea cometer un delito de robo o bien un delito de extorsión, es decir, no es el secuestro, eh, digamos, eh, eh, en general, sino es un secuestro que está tipificado, aunque el, aunque el tiempo de privación de la libertad de la persona, de la víctima, sea breve, se configura el delito justamente porque se priva de la libertad a la persona con la finalidad de cometer robo o de cometer extorsión. En el caso fue en la modalidad de cometer un delito de extorsión. Y teníamos efectivamente dos víctimas, no hay ninguna duda de que el delito se cometió, no había ninguna duda en cuanto a la identificación de otras personas que intervinieron en la comisión de los hechos, de, de los hechos delictivos. Efectivamente se trataba de una banda de policías, una banda de policías que interceptó a dos jóvenes en, en, en la Ciudad de México, les dijo que los iba a revisar y que por la droga que supuestamente les habían encontrado, los llevaron a... A, a, a, este, a un estacionamiento, los golpearon, los, aparte, bueno, los humillaron, eh, los insultaron eh, y además los tuvieron bajo la amenaza de que si su familia no eh, les depositaba cierta cantidad de dinero, ellos iban a ser presentados ante la, eh, las autoridades del Ministerio Público. Uno de estos jóvenes, su familia, recibió la llamada. Y dijo que no tenían dinero y que no creían que su familiar pudiera estar involucrado en un delito de esa naturaleza y que adelante que lo presentaran ante el Ministerio Público. La familia de la otra víctima, ante la desesperación y la amenaza de, de, de ser inculpado falsamente por la comisión de un delito contra la salud, pues lo que hizo fue hacer este depósito de dinero efectivamente en la cuenta eh, cuya titular era Leticia y además... Con, eh, con lo que también quedó acreditado es que la propia Leticia acudió a retirar el dinero, en cuanto el dinero ya estuvo en sus manos y se, y se entregó a, a, a otra de las personas involucradas, fueron liberadas ambas, ambas víctimas. En este contexto, eh, al, al analizar efectivamente la sentencia que dictó el Tribunal Superior de Justicia, es decir, la sentencia que se dictó en apelación, lo que vimos es que, eh, hay un discurso que se repite, que se trata de replicar, que se trata de hacer eh, sensibles a los, a los juzgadores y juzgadores, a todos los operadores del sistema de justicia, en el sentido de unas alertas que se nos deben, digamos, activar a todas las personas que estamos en el sistema de, de, de, de, de insisto, de, de procuración de justicia y de administración de justicia, cuando hay una mujer involucrada. No solo cuando la mujer puede ser víctima de un delito, como lo sabemos, y no, no es, el, no es digamos, el tema de la charla de hoy, a pesar de que, como, lo, como nos platica nuestro, nuestro anfitrión, estas pláticas se dan en el contexto de los, 10, de los 16 días para eh, conmemorar lo que, lo que se ha estatuido como el día para erradicar la violencia contra las mujeres. Lo cierto es que aquí, cuando hablo de estas alertas que se deben activar, me refiero a mujeres implicadas en asuntos, estoy hablando de la materia penal, pero desde luego, hay en todos los casos que tienen que ver con el sistema de justicia, en donde estas mujeres no solamente tienen el carácter de víctimas, sino también pueden tener el carácter de acusadas, de probables responsables de un delito, o de ya sentenciadas por la comisión de un delito. Pues en este caso, a pesar de esas alertas en donde hay una mujer joven, 21 años, sentenciada a 30 años de prisión, y en donde se hace una lectura de la sentencia, digamos que en esa organización, en donde todos son varones y son policías, hay otras personas que participan, que no tienen este, este carácter de servidores públicos, pero están participando de alguna manera en, en los hechos, y siendo ella la única mujer implicada, de cualquier modo se analiza su caso en bloque, es decir, no se establece ninguna diferencia, qué pudo pasar con esta persona en su condición de mujer, por qué pudo haber cometido el delito, lo cometió o no, es cierto que movía una situación de violencia o no padeció una situación de violencia. Bien. Todo esto que debe ser analizado en un caso así, no fue visto por la sala responsable, es decir, no fue visto por el tribunal de apelación, desde luego no fue visto tampoco por, por el juzgador de instancia, cuando decidieron dictar una sentencia condenatoria y después confirmar esa sentencia condenatoria. Eh, lo que tenemos fue aquí en el, en el tribunal colegiado, en el juicio de amparo directo, que ya es este juicio que... que que las personas pueden promover para quejarse de violaciones a sus derechos humanos cuando ya tienen una sentencia definitiva, lo que advertimos en, este, eh, en el Tribunal Colegiado, las, las otras dos magistradas integrantes del Pleno y, y, y, y, y yo misma, fue justamente que es un caso en donde, existiendo la obligación de juzgarlo con perspectiva de género, ninguno de estos temas fue visibilizado por la sala responsable. De hecho, cuando la sala se hace cargo de de, del alegato de la, de, de, la, de la sentenciada, en el sentido de mi pareja sentimental me golpeaba, mi pareja me amenazaba con llevarse a mi hijo, con lastimar a mis padres, eh, levanté dos actas, estaba, se, se exhibieron copias de las actas, de, de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público por los golpes, por incluso algún tema de, de, de, de, de, de ahorcamiento, eh, estando certificados de las lesiones que levantaron otras autoridades. Cuando la sala se hace cargo de, de todo esto, la respuesta que le da a Leticia es, bueno, esto es muy sencillo, si tú pudiste denunciar la violencia, también podías haber denunciado los delitos que cometía tu pareja. Y con base en esto, con un argumento, tan simple, tan eh, digamos, tan insensible y tan estereotipado en una manera de exigirle a una persona que en ese momento está siendo víctima de una situación familiar violenta, exigirle un modelo de comportamiento que a juicio de los de, de, de los juzgadores de apelación, de las juzgadoras de apelación, era necesario para a ver si lograba eximirse responsabilidad. Lo cierto es que aquí, insisto, viendo este contexto, que, que, que creo que es, lo importante es eso, que, que las juzgadoras y los juzgadores tengamos la capacidad de ver estas alertas, porque, ojo, no quiere decir que en todos los casos, cuando hay una mujer, ya sea como sujeto activo de un delito o como víctima, no quiere decir que en todos los casos haya un tema que, con perspectiva de género, tengamos que entrar para subsanar esas, esas violaciones, para igualar, digamos, la manera en que se juzga a las personas. No en todos los casos, pero sí el solo hecho de que se trate de una mujer y con el ingrediente muy evidente en donde ella manifestó desde sus primeras declaraciones ser víctima de violencia en su entorno familiar, por parte de uno de los sujetos involucrados en el delito, pues esto evidentemente que nos, nos hizo prender todas las alertas del caso para, aplicando perspectiva de género, establecer. 1. Leticia vivía una relación violenta, estaba suficientemente acreditado. Sí, había prueba documental anterior, denuncias anteriores al hecho delictivo y posteriores al hecho delictivo las autoridades ya tenían conocimiento de la situación de violencia que ella padecía. ¿Podía ella oponerse a lo, que, a lo que no solamente su pareja, sino un hermano de su pareja, le imponían como un modo de intervenir en la comisión del delito? ¿Realmente una mujer en esas circunstancias amenazada con quitarle al hijo, con afectar a su padre, a su madre, estaba en condiciones de resistir esta violencia y de manera, digamos, heroica decir, pues me opongo, pase lo que pase. Por otro lado, ¿tenía siquiera conocimiento de las situaciones concretas que estaban aconteciendo cuando ella recibía el dinero? Es decir, ¿qué prueba había, qué prueba existía de que ella sabía que ese dinero que retiró era a cambio de la libertad de una persona que estaba en ese momento sometida, es decir, que ese dinero era producto de la extorsión que se cometía mediante la privación de la libertad de la persona. No había una sola prueba de esto, salvo que como era su pareja, ella ni modo que no hubiera estado enterada. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué, qué, qué invisibiliza una sentencia así? Lo que una sentencia así no quiere ver son estas relaciones de poder asimétricas que se dan en las relaciones de pareja y que históricamente han afectado a las mujeres y que las han afectado en la posibilidad que ellas tienen de tomar decisiones, de ejercer con plenitud todos sus derechos y que en el caso incluso se tradujo en violaciones a derechos uno, de ser juzgada en condiciones de igualdad. Dos, a su derecho de presunción de inocencia. Tres, a su derecho de no, ser discrimi de, de no sufrir discriminación. En estos, señaladas estas, estas, eh, estos tres derechos que no fueron atendidos por la sala responsable, digamos que ya la solución del caso parecía sencilla, evidente, obligatoria y necesaria. Quiero, quiero decir, y, y, y siempre lo reconozco, que es muy importante cómo en ocasiones en los tribunales recibimos casos muy bien planteados por ciertas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones defensoras de derechos humanos o inclusive por despachos de, de abogadas y abogados que con este discurso que ya tienen interiorizado, que ya tienen comprendido, Ejercen o emprenden una defensa penal con perspectiva de género. Aquí, este grupo que tomó la defensa de Leticia, lo tomó hasta el juicio de amparo, me parece que si Leticia hubiera contado con una defensa adecuada, efectiva, eficaz, desde el primer momento que se resolvió su situación jurídica, cuando se le dictó forma en prisión, creo que pudo haberse evitado seis años de prisión, porque ella estuvo seis años de prisión hasta que se dictó en 2020, a fines de en noviembre de 2020, la, la sentencia que le concedió el amparo y protección de la justicia federal. ¿De verdad es algo sorprendente cómo los tribunales eh, locales, algunos tribunales locales, luego hay otro, otro tipo de, de criterios de, de, de ideologías, no pueden apreciar un evento contextualizado de que hay una, una mujer violentada y que entonces la, las reglas de la lógica que operan en el sistema acusatorio dirían, ¿cómo no va a saber ella si su pareja? Pero el contexto es, pues no sabía porque era violentada, ese era el, el, el punto eh, importante. Ahora, eh, eh, magistrada decía eh, yo vi su resolución, la verdad la, la, la, la felicito, eh, la, la vi en su integridad, y habla de, claro, una mujer, una mujer vulnerable perteneciente a una categoría sospechosa, a un grupo vulnerable. Entonces, esta categoría sospechosa que nos habla la, la, la Constitución, en su artículo 1, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos establece estas categorías dentro de las cuales se encuentran precisamente las mujeres vulnerables a partir de este, de este sometimiento violento. Nos, podría, eh, ¿Nos podrías decir, magistrada, un poco más de estas categorías sospechosas que establece la, la Constitución? Sí, sí, gracias, pues, Iván. Sí, lo que sucede es eso, que, que cuando tenemos no. una, una metodología como la de perspectiva de género, eh, que no es más que una herramienta eh, o, o una manera de abordar el análisis de los casos, eh, justamente para visibilizar... Cuando una persona involucrada en, en un caso concreto puede estar sufriendo discriminación, como lo menciona en el caso por razones de género, que se relacionan con su sexo, es decir, con su condición de mujer. También puede ser, y aquí es donde vienen una serie de categorías que a veces confluyen en la misma persona, pueden ser, no solamente es mujer, también es una mujer que sufre violencia, en ocasiones en ocasiones esta mujer que sufre violencia también es una, una persona que pertenece a una comunidad indígena a veces hay condiciones de pobreza que agudizan las circunstancias de vulnerabilidad pero en el caso concreto también de las personas que están acusadas de delitos eh, de delitos que ameritan prisión preventiva eh, digamos obligatoria, o como, hasta, como le llamamos ahora, oficiosa, eh, la situación de una persona privada de la libertad también es una condición de vulnerabilidad que constituye un obstáculo para el pleno ejercicio de los derechos. Es muy difícil, muy difícil emprender una defensa penal efectiva cuando la persona ya está privada de la libertad. ¿Qué pasa con las mujeres? Además, ¿qué pasa con las mujeres privadas de la libertad? Particularmente sufren un aislamiento en su familia, eh, la disolución de los, vínculos, de los vínculos familiares, muchas veces pierden la relación con sus hijos e hijas, y también en un alto porcentaje, las mujeres privadas de la libertad quedan abandonadas cuando están internas en los distintos penales de la República. No su, ojo, no sucede lo mismo con los varones, con los hombres. Si ustedes van a cualquier penal en donde haya personas eh, eh, del sexo masculino internas, van a haber interminables filas de madres, esposas, novias, hijas, abuelas, hermanas, formadas para visitar a la persona que está privada de la libertad. Si ustedes van a un reclusorio, un centro de reclusión femenil, esas colas no son, tan, no son tan largas y la mayoría de las veces son las propias madres de las, de, de las personas que están internas quienes, aparte de cuidar a los hijos que se quedan o a las hijas que se quedan sin su madre, se encargan de tener un poco este contacto con las personas internas, pero la gran mayoría de ellas sufre abandono, principalmente y en primer lugar eh, de parte de, de, de la pareja, de, del esposo, del novio, eh, e, e insisto, y se rompen todos estos vínculos eh, afectivos que dan contención, que pueden ayudar a, a solventar una situación así, justamente por el estigma que sobre las mujeres es mucho más fuerte cuando se le vincula a la comisión de un delito. Eso de verdad es muy triste, efectivamente, llegar a un penal de mujeres y ver que simplemente no hay, no hay filas, es, uh -huh. están, están es. abandonadas y es algo... No solamente injusto, sino socialmente muy triste ver esa situación. Y, y algo que me llamó mucho la atención, magistrada, en, en, en tu resolución, es eh, algo que tenemos a veces, estoy hablando en términos generales, las y los juzgadores eh, perdemos de vista una cuestión muy importante y se habla de una visión androcéntrica, que es precisamente... Eh, un panorama muy limitado que tenemos de ideología para poder juzgar. Entonces, en este punto, en la resolución se habló de una visión androcéntrica. ¿Nos podrías explicar un poquito más de eso, por favor? Sí, Iván. Bien, lo, que, lo que sucede es que a partir de, de, de los estudios y, y, y, de, y de las diversas teorías feministas lo que, se, lo, que se ha, lo que se ha llegado a, a conocer y, y analizar es que, digamos, la sociedad, y además históricamente podemos decir que llevamos 5.000, 6.000 años de historia en donde las diferencias entre los sexos se traducen en desigualdad en contra de las mujeres, en perjuicio a las mujeres. Es decir, esas diferencias que, que algunas, si se quieren y, y aceptamos, digamos, son naturales, se magnifican para darles una carga, para darles un sentido y para considerarlas, esas diferencias, un fundamento de desigualdad, de abuso de poder, de sumisión, de opresión en contra de las mujeres. Quiere decir también, esta visión, digamos, androcéntrica, patriarcal, quiere decir también que, digamos, todas las, las, las dimensiones de lo humano, de lo que consideremos como humano, es decir, de la cultura, de las relaciones, se ven desde el punto de vista del hombre, varón, como el modelo. Y entonces, todos estos problemas y, todas, y las soluciones a los problemas que se dan en la vida social se abordan desde el punto de vista del varón, del hombre, como el paradigma, como el modelo de la humanidad, y sin ver las necesidades específicas de las mujeres. Eh, también, también a, partir de, a partir de este análisis, se puede llegar a ver, digamos, eh, desarrollo histórico de las relaciones, de, de las familias, Cómo sobreviene esta división sexual del trabajo también en donde a las mujeres se les asignan unos roles solo por su condición de mujer y a los hombres se les asignan otros. Casualmente, casualmente, se, se, digamos, se perpetúa una, una división, una división del mundo de las cosas, digamos una división que es binaria, lo masculino, lo femenino, y entonces a lo femenino se le atribuyen características como, por ejemplo, de la debilidad, eh, pero además eh, pues las mujeres somos muy aptas para los cuidados, bueno, entonces quédate en casa. En cambio los hombres, pues tenemos una fortaleza y tenemos la capacidad de atender el mundo hacia afuera. Entonces nos ocupamos de lo público, pero la mujer se ocupa de lo privado. Y a partir también de esta división sexual del trabajo, es que terminamos en esta segregación, en estos dos mundos, en donde las mujeres tenemos asignados unos roles, los hombres tienen asignados otros roles, y como, insisto, casualmente, los roles que se asignan a la mujer son los menos valorados socialmente. Y tan no se valoran los roles a, eh, asignados a la mujer, que los trabajos de cuidado no son remunerados, es decir, la mujer que cuida, que realiza las labores del hogar, que cocina, que atiende, que atiende a, a, a los hijos, a las hijas, no recibe una remuneración por eso, porque el trabajo remunerado está fuera, que es el que históricamente han desempeñado los varones. Ahora, no podemos decir que actualmente estamos como como si estuviéramos hablando de hace cientos de años, pero lo cierto es que esta desigualdad sigue perpetuándose y sigue afectando de manera diferenciada y con mayor gravedad a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres se insertan en un, en un eh, digamos eh, ámbito laboral distinto al de, la, al de la familia, es decir, salen a trabajar, pero igual tienen las cargas que se tienen en, en la casa de una manera digamos eh, más fuerte, con, con mayor, con mayor eh, responsabilidad, que respecto de las cargas que asumen los propios varones. Ahora, ¿qué tiene que ver de repente? dicen, Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con un caso penal? ¿Qué tiene que ver todo esto con un caso penal? Que es un caso penal en donde claramente hay una relación de pareja en donde se dan todas estas características de opresión de una madre en casa violentada por el hombre. Y violentada quiere decir sometida una mujer que no puede decir no a lo que esta persona, que es su pareja, le ordena realizar, incluso si se trata de un delito. Primero insisto, porque en, en el caso concreto ella no tenía conocimiento de que cometió un delito, pero si hubiera tenido conocimiento hubiera dado exactamente lo mismo. Ella no tenía la posibilidad de negarse a cobrar ese dinero que se le imponía cobrar. ¿Es un solo caso? No, no es un solo caso. Esta visión de las cosas, desde el punto de vista de los varones, se da en muchos casos. Se da de manera sistemática en los casos penales. Eh, son muchos casos en donde las mujeres en estas organizaciones delictivas, dedicadas al secuestro, dedicadas al tráfico de narcóticos, incluso al, al, al tráfico de personas, ¿qué labores se le asignan a una mujer cuando hay una persona privada de la libertad? ¿Labores de aseo? y labores de eh, darles alimentación a, a la persona. En el caso de trata de personas, por ejemplo, ¿qué, qué, ¿qué papel juegan las mujeres? Se dice, ah, bueno, es que ellas enganchan a otras mujeres. Ellas mismas son víctimas de trata y después de haber padecido todo lo que puede padecer una víctima de trata, a fin de evadirse de esas violencias tan graves y esos sometimientos, bueno, entonces se ponen del lado del tratante para enganchar a otras mujeres. Pero si se fijan, normalmente, y les puedo asegurar que la gran mayoría de los, de los asuntos penales en donde hay mujeres acusadas en la comisión de un delito, cuando hay una cierta organización delictiva, las mujeres tienen un papel subordinado siempre a lo que los varones les ordenan, como una mamá, que está en, en, en, en un cierto espacio de, de convivencia familiar y donde le llevan a una persona privada de la libertad y le dicen te toca darle de comer, ¿cómo se sale de ese círculo, que de, porque de, de, ese círculo de violencia? De ese círculo en donde los hombres disponen de su vida, de su tiempo, ¿ustedes creen que ellas reciben una remuneración parte de lo, que, de lo que se obtiene como producto de esos delitos que se cometen, ¿no? Ellas ahí viven, ahí hacen las cosas que tienen que hacer para su familia y también para la organización delictiva. Esto lo vemos muy seguido y muy les digo, en la mayoría de los casos penales en donde hay una cierta estructura delictiva, siempre, siempre la mujer participa en condiciones de subordinación a otros varones de su entorno. Y esto justamente, eh, juez Iván, como me lo preguntabas, pues tiene que ver con todo esto, con, con esta manera en que se ha concebido el mundo, en que se ha concebido también el derecho, porque miren, el derecho también, ¿de qué la, ¿en qué lado creen que se ubica el derecho? Las normas jurídicas, ¿ustedes creen que se ubican del lado de, de, la, de, de las personas más débiles, de las personas que necesitan mayor protección? No, históricamente el derecho ha servido también como un instrumento de opresión que replica estas, eh, estas digamos, formas autoritarias de, de las relaciones que se dan en la sociedad. Ahora, que entonces el derecho no sirve, no, sí sirve, pero hay que repensar el derecho y hay que aplicarlo de una manera distinta y hay que aplicarlo, por eso, en los casos de mujeres con perspectiva de género. Muchas gracias, magistrada. Eh, realizamos preguntas a, a la gente de a pie, a la gente común que puede ser o no abogado y al menos pudimos contar de, entre, de muchas inquietudes, dos en particular. Vamos a ver enseguida las preguntas del público y si nos haces el favor de atenderlas, por favor. Gracias. Magistrada, supe el caso que nos comenta y la felicito por su decisión, pero una pregunta. ¿Cómo nosotras las mujeres que de violencia podemos evitar que los hombres nos humilquen ningún delito? ¿A quién podemos acudir? Eh, la pregunta es muy interesante. ¿Cómo, ¿Cómo las mujeres podemos digamos, no vernos involucradas y ponernos en el riesgo tan grave en el que estuvo Justicia que la tuvo seis años en prisión? Lo primero es la denuncia. Sabemos que la denuncia no es suficiente. Eh, sabemos que pueden persistir estas prácticas de desatención por parte de las autoridades. Eh, entendemos perfectamente que una, una mujer que denuncia a su pareja, que denuncia a su novio, que denuncia a su esposo, que denuncia incluso a su papá o a su hijo, puede verse eh, gravemente amenazada en cuanto a su seguridad, su integridad eh, física y emocional, pero Creo que la única manera de empezar a romper esas violencias es confiar en las instituciones y como sociedad, es decir, las mujeres organizadas, y por eso es tan relevante en la manera en que se han expresado los distintos feminismos en los últimos años en nuestro país, las mujeres organizadas en, detrás de una denuncia, las mujeres organizadas, un grupo de mujeres, digamos, acompañando la denuncia de quien es víctima de violencia, es la mejor manera de obtener esta protección. Eh, no podemos resignarnos a que no hay nada que hacer, no podemos resignarnos a que las instituciones estatales en los ámbitos local y federal no funcionan. Debemos hacer que funcionen, pero sí creo que es muy importante tener esta conciencia de que las instituciones van a dar respuesta en la medida en que las mujeres sigamos organizadas y sigamos actuando digamos de manera colectiva, eh, acompañando a quienes necesiten acompañamiento y además cada, cada una de nosotras desde el ámbito que nos corresponde. Hay, hay mujeres abogadas que están en espacios eh, de despachos jurídicos o de comisiones o de, o de asociaciones de derechos humanos, o de colectivos de mujeres. En, tenemos muy presente cómo el tema de las mujeres buscadoras, que están, que, que están buscando a sus hijos e hijas desaparecidos y desaparecidas. No, están, no, no, no actúan solas, van en colectivo, van juntas, porque es la única manera de poder, eh, digamos, obtener una respuesta que en el caso sería buscar la protección de las instituciones del Estado, que serían las encargadas de hacerse cargo de esa denuncia y de investigar a esa persona que puede estar cometiendo un delito y que encima de todo quiere someter a su pareja, a, a, a la mujer que, que, que tiene una relación eh, con, con él, a la comisión de cualquier delito. Pero insisto, pensar que, que, que, que esta protección se puede lograr actuando solas es muy difícil y además sería muy ingenuo de mi parte decir, vaya mi denuncia. Creo que hay que buscar mecanismos de acompañamiento, de apoyo eh, para hacer este tipo de denuncias, pero hay que hacerlo. Si yo como mujer me veo involucrada en un delito por el solo hecho de ser mujer, puedo pedir que me juzguen con perspectiva de género? Sí, desde luego, es lo que he tratado de, de, de explicar eh, en esta en esta plática a la que tan amablemente me, me han invitado, porque lo que queremos también y creo que hay un interés por parte de la judicatura federal es dar a conocer no solamente eso que están en la Constitución, que además están en convenios internacionales, porque con parte tanto de la, de la Convención Internacional para erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer y además de la Convención Internacional para, para prevenir, sancionar y erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres. Es decir, esos derechos están, son de fuente internacional, de fuente constitucional y los tribunales tenemos la obligación, es, pero no son los tribunales, quiero decir la policía, los ministerios públicos, los jueces, los juezas, los tribunales de instancia y los tribunales de amparo, tenemos la obligación de juzgar con perspectiva de género. No es algo, digamos, no es solo una herramienta que podemos o no usar. Cuando se dan las condiciones, que, y, y, ya las, y ya las había yo mencionado, ¿cuáles son esas condiciones? ¿Hay relaciones asimétricas de poder en un caso? Es decir, ¿hay una relación de opresión, de desigualdad en un caso?, ...debe aplicarse perspectiva de género. Hay un tema de violencia, es decir, hay una mujer víctima de violencia... ...debe aplicarse perspectiva de género. ¿Cómo la voy a aplicar? Valorando las pruebas, valorando la situación... ...desde esta perspectiva y con la finalidad de remediar esa desigualdad... ...que, insisto, eh, pareciera que las normas jurídicas que se aplican a un caso penal... ...son neutrales porque se aplican por igual a hombres y mujeres pero resulta que no lo son y debemos cuestionar esa neutralidad del derecho que estamos aplicando cuando se dan estas circunstancias de mujeres en estas particulares condiciones que mencioné. Muchas gracias, Magistral. Pues, eh, como lo sabemos, tenemos público presente eh, con base en la resolución y todo lo que hemos escuchado el día de hoy. No sé si alguien eh, tuviera algún, algún cuestionamiento para que lo que escucháramos. Y la maestro pudiera responder a la Gracias, buenas tardes. Primero felicitarla por su excelente y muy bien explicada exposición. Eh, creo que de manera muy clara nos ha expuesto y hemos aprendido esta parte que es tan importante de, de, de ver las cosas con perspectiva de género. Y en ese sentido, como un ser humano hombre, eh, no sé si usted nos pudiera explicar algo cómo nosotros podemos en un momento porque usted es mujer y usted eh, por lo que veo el, el, este, fueron tres magistradas y, y esa perspectiva de género creo que a veces resulta más fácil para ustedes las mujeres y a nosotros los hombres nos resulta eh, complejo digo no en lo personal digo, sino en términos generales y nos pudiera ayudar a entender, a comprender esa parte de cómo, cómo, cómo ver las cosas con perspectiva de género. Digo, te, culturalmente eh, hemos dominado a los hombres y hemos visto eso, ¿no? El, el, el, lo que usted decía, el, no, el que no sabía de la, de la comisión de un delito, eh, a veces nos resulta complejo cómo comprobarlo, cómo demostrarlo, porque tenemos esa cultura jurídica de... de de, de comprobar todo, ¿no? Si hay pruebas de que no lo sabía, pero es, el saber es una actividad cognitiva, es una actividad de la mente que no es demostrable. Porque yo puedo decir que no lo sé, como puede ser que no sé que tengo que juzgar o actuar con perspectiva de género. ¿Cómo, cómo hacerle para, para ver esa parte? Espero que no sea muy complejo esta, esta, esta posición. Gracias. Bien, la pregunta es muy necesaria y ya el hecho de que un hombre, un varón, se haga la pregunta, creo que ya nos hace ver que todo esto puede tener un remedio. Es decir, ya cuando, cuando la, los hombres, los varones, eh, como juzgadores, como servidores públicos o en sus propias relaciones personales, se cuestionan qué puedo hacer yo, qué me toca hacer a mí, ¿Cómo puedo, digamos, cuando decimos perspectiva de género, ¿cómo hago para ponerme estos lentes, eh, les decimos estos lentes morados, para ver el mundo de una manera distinta? Creo que lo primero es quitarnos esos estereotipos, este, este pensamiento, digamos, ya en automático, en donde exigimos o pensamos que las mujeres deben, deben funcionar, deben hacer, deben pensar eh, conforme a los roles que se, le, que se les han asignado o que se nos han asignado históricamente. Quitarnos estos estereotipos, dejar de esperar una manera de comportarse que es la que probablemente sea la socialmente correcta, aceptada, esperada, es una forma de empezar a ver, de, digamos, de otra forma las mismas cosas no quiere decir que estemos viendo cosas distintas, el problema es si las podemos ver o no las podemos ver. En, en un caso así como, como, en el, de, como, como el de Leticia, eh, ¿qué es lo que no vio esta sala, que además me parece que sí estaba integrada por juzgadores eh, eh, varones, ¿qué es lo que no vio? No vio que una mujer en condiciones de violencia no puede necesariamente actuar como actuaría cualquier ciudadano. Sí. Eh, se, le, se le impuso un nivel de exigencia superior a ella por esta imposibilidad, esta incapacidad de ver su situación concreta y de no exigirle un comportamiento conforme a un cierto patrón o a un cierto estereotipo. Eh, me gusta hablar de, del, del caso de cómo ahora se está reconceptualizando la idea de la legítima defensa para los casos de violencia intrafamiliar. Tradicionalmente, la legítima defensa está definida en los códigos, en los códigos penales y desde, y desde la dogmática penal tiene que existir una agresión real, actual e inminente para que se justifique repeler esa agresión. Pero ¿qué pasa con una mujer que sabe que cada ocho días su, su pareja se desaparece el fin de semana, que llega en estado de viedad y que llega a golpearla, a golpearla al límite de, de, de poner en riesgo su vida. ¿Qué pasa con, una, con, con, con, esa, con esa persona? ¿Le seguimos exigiendo como juzgadores que hasta que no sea inminente que la va a matar no se defienda? Porque si no va a ser imputada por un delito de homicidio, por un delito de lesiones. ¿O empezamos a ver el caso desde su punto de vista? ¿Qué pasa con una mujer? cuando, insisto, cada ocho días o cada tanto, padece estos actos de violencia por parte de su pareja. Y eso es lo que tenemos que hacer, tanto hombres como mujeres, porque miren, hay algo, incluso lo, la, se pronunció en la primera sala de la corte, en cuanto pa, que para juzgar con, persper, con perspectiva de género, no es relevante el sexo de la persona que juzga el caso. Y no es relevante porque finalmente... Estas, eh, estos prejuicios que, que socialmente se nos han impuesto desde esta visión que dijimos patriarcal y, andro, y androcentrista, no solo afectan a los hombres, también afectan a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres hemos sido educadas, porque las mujeres nos relacionamos en una sociedad que es así. Entonces lo importante es tener la capacidad, insisto, de ver de ver qué está pasando en un caso concreto, en donde tengo una mujer como víctima, en donde tengo una mujer como, eh, como acusada, y cuál es esa situación particular que la pone en una situación, que la coloca en una situación de vulnerabilidad en un caso concreto y frente al orden jurídico y frente a las normas que se aplican. No sé, espero haber dado respuestas. Un, un vivo ejemplo es que tenemos muchos magistrados y jueces varones, defensores de los derechos fundamentales de la mujer de la igualdad. Entonces, ese es un vivo ejemplo de que a veces también eh, el origen de, de la sentencia no solamente viene de una mujer, sino también a veces de varones. Pues eh, la verdad, magistrada, muy interesante eh, el, el asunto, muy interesante el caso en particular, muy triste a la vez también, y bueno, pues a nombre de esa mujer y de nuestras mujeres en general, eh, por hablar en el sentido propio de, de, de una diversidad sexual. Eh, le agradecemos, magistrada, por haber emitido una sentencia justa. Muchas felicidades. Gracias, gracias, por Que pasen un ah, excelente día. Muchas gracias.